Hola a todos, en este vídeo de ChronoJam os vamos a explicar de qué se compone el kit de la plataforma de contactos y cómo sus componentes se conectan entre sí. En la parte mesa exterior tenemos la funda de transporte, en ella la utilizamos para guardar lo que serían los elementos básicos como son la plataforma de contactos y lo que sería el ChronoPick, en este caso es el ChronoPick de multisaltos y carreras. Una vez tenemos esos dos dispositivos, tenemos dos cables, uno que es uno RCA y uno USB. El cable RCA es el que nos va a permitir conectar el Chromopic con la plataforma de contactos. Una vez tenemos conectado la plataforma, la electrónica, nos falta conectar la electrónica con el ordenador y para eso empleamos el segundo cable, que es el USB. Un extremo es el USB cuadrado, que se conecta aquí mismo, y la otra punta, que es el cable USB, que conocemos más estándar y conectamos a los ordenadores, pues vamos allá, al ordenador. Y para mostrar que está debidamente conectado, Ah, tenemos unos LEDs que nos indican de su correcto funcionamiento. Una vez ya lo tenemos todo preparado, ya podemos arrancar con el Jam y empezar a trabajar con él. Una vez pues tenemos la conexión del dispositivo de saltos con el ordenador y arrancando lo que sería el software, visualizaremos la versión, como se llama en este caso 2.0, un menú, un menú en el que visualizamos diferentes dispositivos que, que tenemos en conocimiento y uno de ellos que nos incumbe en este vídeo es el de la plataforma de saltos. Cuando pulsamos en él visualizamos dos opciones. La primera es para aquellos test en el que solo tienen una fase de vuelo y la otra, que es la de saltos múltiples, para cuando tienen más de una. Uh, esta, en este vídeo lo que vamos a hacer es pulsar en el de simple porque es la primera configuración que hacemos con vosotros, con lo cual eh, vamos a ir paso a paso. Una vez visualizamos el programa, está abierto para saltos, lo primero que hemos de hacer, como hemos visto en otros vídeos, es configurar el dispositivo. En este caso, como es la primera vez que conectamos el dispositivo en este ordenador, no está configurado y vamos a seleccionar el apropiado. En este caso no es de codificador, no es sensor de fuerza, es de saltos y carreras. Y para seleccionarlo le damos a Close Window. Es una forma de el que dejamos visualizando es el que se queda grabado para corroborarlo. Volvemos a pulsar dispositivo y a partir de hoy, siempre que conectamos el, este mismo dispositivo a este ordenador, siempre tendremos el dispositivo ya que nos recuerda dicha configuración. Tenemos el dispositivo conectado y ahora podemos empezar a realizar el test. Para empezar a realizar el test, como en otros dispositivos, lo primero que hay que hacer es crear una sesión. Y una vez la tengamos creada, vamos a cargar los atletas, jugadores o sujetos que nos interese para hacer el estudio o análisis. De este modo, eh, vamos a probar primero de crear una sesión, Diremos que vamos a crear una sesión nueva, por ejemplo, nueva sesión y una vez tenemos la nueva sesión, nos indica mensaje pues, que ya la tenemos creada, genial. Cerramos esto aquí y ahora hemos de crear jugadores, vamos a por ejemplo, podemos cargar jugadores que ya teníamos en otra sesión, podemos cargar uno o una multiplicidad, si en otra sesión teníamos un, un equipo de 20 jugadores, pues podemos seleccionar esos mismos 20 para no tener que ir introduciendo uno a uno. Y podemos crear, podemos crear de forma múltiple, es decir, añadir 10 entradas manualmente o entrarlo mediante una hoja de Excel, en este caso en un CSV o podemos crear de forma individual, que es lo que vamos a hacer ahora de forma sencilla, y le diremos que tenemos un, un jugador, un jugador en este caso es hombre, y que pesa 75 kilos. Podríamos decirle la identificación del club, podemos poner una foto, podemos tener vista previa, podemos hacer pruebas específicas, hay mucha más información que le podemos asociar a este perfil del atleta, pero lo vamos a dejar así, en un modo simple. Ok, y vamos a crear un segundo jugador. Eh, en este caso lo teníamos cargado ya, un ahí. en este caso vamos a cargarlo y vamos a cargar uno que se llama, no lo tenemos acá, diremos que... no, digamos jugadora, Jugadora. en este caso es más baja esta jugadora, como tal pesa menos, pesa 60 kilos y le diremos lo que okay. ah, Para el ejemplo yo voy a pulsar en la, la parte de jugador, en el cual, como ya he hecho antes unas pruebas, aquí me dice que llevo 23 minutos y 23 segundos descansando. Es una información que nos dice el, el perfil del, del software. Entonces, nosotros tenemos la vertiente izquierda de, de nuestro software, en el cual hay una administración que nos permite visualizar los jugadores, los atletas, y aquí una parte de menú que nos indica mucha más información. De todos modos, lo más principal es creamos sesión, cargamos jugadores y ya estamos preparados. ¿Sí? Estoy para visualizar y empezar a trabajar. Aquí tenemos tres menús más la parte que hemos visto antes para ir de nuevo al menú principal. Si vamos a saltos siempre volvemos a estar en la pestaña de antes, la parte de captura, que es todo este entorno de acá, ¿sí? y la parte de análisis que nos va a permitir posteriormente pues, eh, analizar con más detalle, más información y variables que tenemos de, de los saltos realizados. Nosotros hemos creado una sesión, pero vamos a, primero, visualizar qué hubiese pasado si cargamos una sesión antigua. Por ejemplo, tenemos aquí una de prueba con una serie de sujetos. Aceptar. En esta serie de sujetos nosotros los tenemos aquí. ¿sí? Y en esta ventana de captura podemos visualizar a los últimos saltos que han hecho. Podemos ver, por ejemplo, los últimos 10 en la prueba SJ, todos de un sujeto o de todos los que tenemos aquí. Y vemos que tenemos, eh, nos indica el nombre cada uno es y la tipología de salto es una forma gráfica de visualizar todos los saltos que hemos estado haciendo pero también tenemos la opción de mostrar la tabla es decir nosotros tenemos los saltos que ha hecho cada uno de nuestros atletas o jugadores y podemos visualizar en la tabla las variables de tiempo de vuelo cuál es la altura la potencia del salto y algunas de las variables están descritas aquí a mano derecha como como que se calcula matemáticamente la potencia y que se entiende por rigidez en el caso que hiciésemos pues, eh, múltiples eh, de altos o que hubiese tiempo de contacto. Eh, entonces, aquí, para visualizar un poco lo que sería la captura con una sesión ya creada, si volvemos a la sesión que teníamos previamente de nueva sesión, en la que teníamos configurado dos atletas, eh, nosotros ya estaríamos preparados para empezar a hacer dichos tests. Nosotros tenemos aquí la parte de configuración del salto. En esta configuración del salto queda simple, hemos dicho. Si nos indica aquí con él un único tiempo de vuelo. Y nosotros visualizamos que tenemos la opción de un montón de saltos ya precargados. Tenemos el libre, tenemos el squat jam, squat jam L, squat jam load, con, al CMJ, CMJ con carga, a Balakov. Tenemos varios. Nosotros podemos seleccionar, por ejemplo, el libre. ¿sí? Vamos a cerrar, y una vez tenemos cerrado, vamos a visualizar el gráfico, vamos a pulsar la parte de ejecución de la prueba. En esta ejecución de la prueba, nosotros nos pondremos sobre la plataforma de contactos, vamos a pulsar y como ya nos dice que está dentro, vamos a saltar y nos va a indicar que hemos hecho 29 centímetros. Ha sido un poco ficticio porque estaba yo aquí sentado, hemos hecho la prueba que funciona. Y nosotros podemos realizar otro salto, podemos realizar otro salto y nos va a indicar cada uno de ellos cuál ha sido el máximo y cuál está siendo el, el promedio. Uh, nosotros podemos mostrar la tabla, visualizamos aquí y, por ejemplo, si hemos dicho que el primero nos hemos pasado, podemos editarlo o podemos incluso eliminarlo. Editarlo va muy bien por si nos hemos equivocado cuál es la tipología de salto que hemos hecho o incluso si había saltado la jugadora en vez del jugador. Es decir, nos va a permitir una mucha versatilidad en el caso que haya habido algún error y no tener que repetir el salto que a veces es lo más complicado cuando tienes a un jugador con muy poco tiempo y requiere de la máxima optimización entonces una vez tenemos esta tipología de saltos nosotros podemos en lugar de crear un libre podemos crear un squad jump cerraríamos o cerraríamos si capturamos y en el caso de que nuestro jugador o nuestro atleta no esté todavía encima de la plataforma nos lo indica Eps, señores que estamos fuera de la plataforma por favor ubícate dentro, nos ponemos dentro y ya está, nos lo detecta y hacemos el salto. En este caso, visualizamos que hemos hecho tres saltos libres y un salto que es un squat jump. Nosotros, con este tipo de saltos y con estas variables, hemos creado en la parte de análisis la capacidad de poder analizar un perfil de saltos. Y en ese perfil de saltos, lo que vamos a de algún modo a extraer es cuál es la manifestación de la fuerza en dicho salto para cada jugador en función de como variables los saltos squat jump, squat jump con carga de 100%, un CMJ, una Balagov y un drop jump, que es el que hemos visto en el vídeo con Joan y Carol. Ah, en este caso, como es el de ejemplo, nosotros no tenemos aquí creado, vamos a cargar de nuevo el que teníamos de tutorial en este tutorial nosotros tenemos, por ejemplo, Francisco, Carme, Carmelo en este caso, no ha realizado todos los saltos, eso lo podemos visualizar en la parte de captura, nos vamos a mostrar tabla. Carmelo, por ejemplo, solo ha hecho un libre y un squat jump, pero Francisco los ha hecho a esos cinco tipos de saltos que hemos dicho antes. Eh, por ejemplo, entonces si nos vamos a seleccionar Francisco, nos vamos a analizar y nos vamos a la, a la sección del perfil de saltos, si sí vamos a poder obtener... Ese gráfico en forma de quesito que nos indica que, cuál es, ha sido la máxima fuerza uh, en una distribución del 100%. Pues el 16,1 ha sido asociada a la máxima fuerza, a fuerza explosiva en 49,8%, a elástica, al efecto de los brazos o la reactivo refleja. Y estos componentes eh, en porcentaje están uh, analizados y extraídos de estas fórmulas de aquí. Con lo cual nosotros tenemos una forma muy rápida de tener gráficamente cómo están distribuidas la fuerza en nuestros jugadores para análisis de saltos verticales.